Manuel sobre la acusación lo que está haciendo una señora. Eh, ella lo que pasa es que ella es una, una, una, una señora, no sé, que ella es una mujer de la calle, que anda agarrando en la calle, nos vio lo que de pendejo a nosotros, eh, nosotros la llevamos al sitio, yo la pagué, mejor ella me robó a mí y me dejó pelado sin dinero y después dijo que yo, que, que, que yo le había robado a ella. Pero cuando nosotros nos chequearon, que nosotros no teníamos nada, también dice que teníamos digo, una cuchilla, ¿dónde está la cuchilla? La, la policía a mí no me encontró nada. ¿O ¿O sea, somos ¿Ella otra cosa? Ella es la que, la que nos robó a nosotros. Fue ella. Ella me robó a mí mi dinero. Y bueno, él, ella no. quiere decir, me llevó 2.100 pesos más 900 que le había dado a ella. Por ese el servicio. Pensada, ¿eh? ¿De lo que ella está acusando? Sí, que nosotros no le pusimos la mano a ella ni de nada. Porque... Y, ah, ella dice que nosotros que, que nosotros que la mordimos, que la chequeen en la ¿Sí? mordidas. dónde dónde están? ¿Sí? La mordida que, que ella tiene. Que la chequeen a ella. A ver qué, a ver qué, a ver qué ¿Cómo lo que tiene. Debe tener algo. Manos, manos de bombardino. No, ¿Tú lo, no has salido con ella anteriormente? No, no, no yo no salió he nunca la vida con ella. Ella es una tipa de... de, de o sea, ¿qué, pasó ahora, ¿Qué pasó ahora? No, no, nada. Le pusieron a... La, la, aplazaron la audiencia para mañana. ¿A qué hora? A las once y media. Gracias. Dice sí. que son unos seis, entonces Sí, no unos seis. No, no. Nosotros tuvimos que aplazar oye, la medida ya que nosotros nos vemos en la obligación que hay violencia de género, supuestamente hay una violencia de género, pero yo escuché a los clientes míos que... Yo escuché a los clientes míos que en vez de ella ser la atracada, fueron los clientes míos que fueron atracados. Pero como la violencia de género está tan difícil, nosotros tenemos que preparar un expediente para nosotros hacer valer. Y hacerle entender al juez de que ellos no tuvieron ninguna culpa. Porque si, a, si al caso vamos, quienes están agraviados son ellos. Lo que pasa es que estamos tratando, en su, en su denuncia ella dice que ella es una persona de la vida alegre. Y que ellos supuestamente le habían pronunciado a ella de que le pagarían a tres mil pesos. Pero entonces, al, como, al, como tal la violencia de género, nosotros debemos prepararle el expediente para hacerle entender al juez y hacerle valer de que nuestro cliente en esta, en esta fase son los agraviados. ¿Para cuándo será la día? Eh, se aplazó para mañana a las 11 para nosotros tener los presupuestos ¿Sí? a sí.